No, Muévete Lance, Estoy en la, en la tormenta sí, a a la zona. ¡Ah, ¡Me caí! ¡No! Ah, <risa> el, <risa> el Kratos está... está uy, ¡Uy! ¡Ay! Me da miedo caminar por aquí ¡Vayan agachaditos! ¡Güey! Esto, esto me da vértigo ¡Sí! ¡Es horrible! <risa> <risa> ¡Lancy, muévete! muévete. ¡Lancy! ¡Lan! Lance. ¡Puta Ay, madre! ¡Ay, me da miedo! Está delante de me mí, wey. No mí. puedo avanzar. ¡Lan! ¡Lan! ¡por, ¡Por el amor de Dios! Mira, lo voy a no, abandonar. Vamos. ¡No, no, no, no. Maldita zona. No, ya valió verga. No, ya ¿Valió verga el lance? Yo ya valí verga. Yo ya valí, yo no ya tengo verga. vida. Adiós. Es que el lance no, no se mueve. Pinche lance, mano. Güey, yo no traigo material. Sigue sí, nomás, yo sí traigo, yo sí traigo. Sí, traigo, sí, traigo. Yo igual traigo. Llevo el traigo. Yo igual traigo. <risas> en mi cuerpo. En mi cuerpo. Wey, bicho, te ¿Crees que se cagado quedado romina? ¿Crees? Bueno, no está saliendo como lo pensábamos, pero. Pero algo es algo. Algo es algo. Sí, sí. Eh. ¡No! ¡No! <risa> La vértiga, no. ah. Y ahora ven, revíveme, revíveme. me dio un chico de México. No, es que tiene que ser exactamente como hacemos, pero ¿cómo calculamos el tiempo? Que. no tenemos. ¿Qué hace? El rey, el reinicia la construcción. Ya en la verga, oh, <ríe> ya la verga. Ya ah. valió verga.